Hace unos días hice una publicación en Twitter, un video que no me imaginé se volviera viral. El alucinante caracol zombie. Vamos a verlo. Caracol zombie El 11 de agosto, después de ver muchos temas de odio en Twitter, decidí no entrar en polémicas y compartir el video de un caracol alucinante. En lo traslúcido de su cuerpo se aprecia una serie de órganos multicolores que claramente llaman la atención, haciéndolo parecer un espectáculo natural muy bonito. Enseguida cientos de comentarios, likes y compartidas comenzaron a surgir de algunos usuarios que señalaban que en realidad lo que estábamos viendo era un caracol infectado con un parásito, que lo controlaba a voluntad a los depredadores Un destino cruel y macabro Muchos estaban confundidos entre Si era un caracol especial O era verdad lo que se decía Sobre este aparente caracol zombie De esta forma comenzaron a llegar Los comentarios y likes por miles Haciendo viral en Twitter El video del caracol Generando diversas sensaciones Algunas de asombro Y otras de asco y repudio el efecto que estamos viendo es producido por el parásito conocido como Leucochlorium paradoxum, un gusano capaz de controlar las funciones motoras de los caracoles que habitan en los bosques de Norteamérica y Europa. El parásito se apodera del cuerpo del caracol y lo obliga a trepar a una planta o tronco de un árbol, con el objetivo de que el caracol sirva de carnada para que una vez se lo coma. Y entonces, el parásito habitará en el estómago del ave para reproducirse y dejar sus huevos en el intestino. Para después salir en el excremento del ave que un nuevo caracol consumirá. Y volverá el ciclo. El parásito crecerá dentro del caracol y nuevamente controlará su cuerpo, creando un nuevo caracol zombie, que en efecto no es para nada bonito, más bien desagradable y macabro, pero esta es una parte de las caras ocultas de la naturaleza. Si quieren tener su propio caracol zombie, recuerden que lo pueden adquirir en Zen Market. Es la mejor página para comprar desde Japón. Además, su dinero y los envíos están asegurados. Yo llevo dos años usándola y la verdad sí es muy, muy recomendable. Así que ya saben, bueno, este no es un caracol zombie, es un kaiju. Pero si a ustedes les gustan las cosas raras, exóticas o la cultura japonesa, pues les dejo el link acá abajo en la descripción del video de Zen Market, en donde van a poder explorar todas las cosas que ustedes quieran y les interesen de aquel país. Ya lo saben por Zen Market, que es la mejor plataforma para comprar en Japón.